Sí, el reconocimiento del, de mi seño, de mi barrio, ¿no? porque son los docentes que no, no dejan de enseñar, que se jubilan y siguen estando en los barrios enseñando a sus vecinos, dándole un, un vaso de té, todo. O sea, es para ellos, es una caricia al alma, ¿no? Sí, bueno, el docente, viste que cuando ellos entran a, a la, al aula y son un poquito de toda la familia, ¿no? Y nos forman, nos educan, nos, nos están controlando, nos contienen también, ¿no? Bueno, agradecido, muy agradecido a todos porque realmente han reconocido la tarea docente de muchas personas y, y más aún los, los que estamos en el centro vecinal trabajando para el centro vecinal, por eso el Consejo de Liberantes siempre se acuerda de nosotros y nos da la oportunidad de, de progresar, hacer cosas en los distintos sectores. Y empecé muy temprano, yo eh, casi, casi empiezo a trabajar como docente de los 17 años, este, y bueno, he recorrido muchas escuelas, es decir, he estado eh, tanto acá en la ciudad en los últimos años, pero me inicié en el norte, trabajé en una pirquita Santa Catalina, he trabajado en, en distintos sectores.